Es mejor dar que recibir. La mayoría de las gentes que pertenecen a la civilización occidental están dedicadas a la tarea de ganar. Por extraño que pueda parecer, la ética cristiana se fundamenta en el principio opuesto. Esto es, que es más meritorio dar que recibir. La oportunidad y la carga de cumplir este divino mandato recaen principalmente en en los que vivimos en una civilización abundantemente favorecida por Dios. Los ingresos anuales por habitante en los Estados Unidos ascienden a unos 1.500 dólares, pero los ingresos por habitante de un tercio de la población del mundo no llegan a 50 dólares al año. En tanto que casi dos terceras partes de los individuos de la Tierra viven con menos de 200 dólares anuales. En los Estados Unidos, 28 dólares de cada 100 ganados van a parar al gobierno como impuestos, así que individualmente se paga en los Estados Unidos como impuestos más de lo que cualquier persona del planeta gana para mantenerse. Somos, desde luego, una nación que ayuda a los pueblos socialmente desheredados, Incluso hemos dado un ejemplo de amar a nuestros enemigos de la guerra, ayudando a su restauración económica. Pero aquí no nos interesa menos el espíritu nacional de dádiva que el espíritu personal. La razón de que merezca más loa el dar que recibir es que ayuda a alejar el alma de lo material y lo temporal, aliándonos con espíritu de altruismo y caridad, que es la esencia de la religión. Decía Cicerón que, en el altruismo y la caridad, que es la esencia de la religión, decía Cicerón que en nada se parecen tanto los hombres a los dioses como en hacer el bien a sus semejantes. Aristóteles afirmaba que por mezquindad y el egoísmo por la envidia o la mala voluntad, los hombres degeneran en bestias y se vuelven lobos y tigres unos para otros, mientras por la bondad y el amor, por la mutua compasión y ayuda, resultan como dioses entre sí. La historia de los judíos demuestra cuántos de sus beneficios temporales se consagraban al servicio de Dios y la ayuda de los pobres. En los mejores días de su historia, sus primicias y ofrendas, sus diezmos y sus dádivas voluntarias alcanzaban grados de espléndida munificencia sin que nada pidieran, porque constantemente estaban agradeciendo a Dios los favores que les prodigaba. Incluso hoy, el mismo espíritu de generosidad caracteriza a ese pueblo no solo respecto a sus hermanos, sino también con relación a protestantes y católicos. En escala menos elevada puede verse que la cohesión de una comunidad depende en gran parte de los servicios y bondades de unos individuos con otros. La población agrícola de cualquier país del mundo da perfecto ejemplo de ese altruismo. En el tiempo de la siega, cada labrador ayuda al otro y a todos los demás. Y si sobreviene una muerte en una familia, hay siempre gente voluntaria dispuesta a cosechar el maíz y cegar el trigo. No hay siempre el mismo espíritu en las grandes ciudades. En parte por el carácter anónimo de las masas y en parte por la competencia donde no son extraños casi todos los que tratamos. Existe la tendencia a que cada uno se encierre en su concha. Ello se nota particularmente cuando se conduce un automóvil. Hombres muy afables en su casa y afectuosos con los amigos, parecen bestias coléricas y gruñonas cuando apoyan la mano en su volante y se sienten protegidos. Por el anónimo no hacen entonces más que despotricar contra la estupidez de los demás conductores el dar es realmente un modo divinamente señalado de agradecer las bondades de dios nada podemos darle que no hayamos recibido y sin embargo él se complace en aceptar muchas ofrendas como pruebas de nuestra gratitud el egotismo centra todas las cosas en el ser. El altruismo y la caridad lo centran todo en el prójimo. Solo el principio de la dádida puede pensar las desigualdades de la raza humana, permitiendo al fuerte ayudar al débil, permitiendo que la paz social reine entre los hombres. Muchos hombres, cuando son pobres, tienen un corazón abierto a todas las demandas de piedad, pero cuando sus riquezas aumentan, ponen más su corazón en ellas. El amasar bienes ejerce sobre el alma el peculiar efecto de intensificar en el alma el deseo de ganancia, lo que con frecuencia es lujuria en la juventud, se torna avaricia en la vejez. Si se entregasen, a la gran alegría de dar y respondieran a las llamadas de la piedad. Sentirían una gran emoción practicando la benevolencia. Mayor es el placer de ejercerla que la alegría de recibir. Hay una antigua anécdota acerca de braco un lord escocés muy rico y mísero, que tenía grandes cantidades de oro y plata en sus cuevas, un día, un labrador le dijo, «Si me permite ver toda su plata y oro, le daré un chelín». Baraco accedió. El campesino le dio el chelín, diciendo, «Ahora soy tan rico como usted. He contemplado su oro y su plata, que es todo lo que usted puede hacer con ello». Hay más felicidad en regocijarse con la alegría ajena que con nuestro propio bien, el beneficio se alegra el beneficiado se alegra de su suerte y el que la ha dado con la alegría de los otros, alcanzando con ello una paz que nada más que eso puede dar en el mundo problema de dar Tener es lo contrario de dar, aunque cada una de esas cosas es buena en su lugar adecuado. Tener equivale a extender nuestras posibilidades, no contenemos en nosotros mismos todo lo esencial para la existencia humana, por lo que nuestro ser ha de completarse también con tener. La vida implica el derecho de disponer de suficiente alimento, ropa y sitio donde residir, aunque no por ello implica el derecho a comprar un yate. Los que consideramos nuestros derechos a la propiedad y en general a las cosas de todas clases, crecen a medida que los objetos responden menos a nuestras necesidades personales. La virtud de dar Depende también de tener, porque si nada podemos, no podremos dar nada. Porque si nada poseemos, no podremos dar nada, cosa que rige incluso con el tiempo que, nos, que poseemos. Pero el tener no parece a la mayoría una oportunidad para dar, porque consideran la dádiva como una pérdida para todo el que codicia poseer. Esto incluye una miopía moral, ya que quien regala media o gaza puede quedarse con otra media y, además, tiene la satisfacción de ser generoso. Mucha gente, en especial entre los ricos, computan el valor de sus personalidades midiéndolas por cuántas cosas no esenciales tienen. No quieren acortar su capital, sino aumentarlo. De año en año, hasta que llega a parecérseles otro yo, sin el que el suyo no estará completo. Prescindir de una porción de su capital para dedicarlo a limosnas le parece tan grave como, a cor como cortarse un brazo o una pierna. Una mujer ha quedado en la historia porque no le importó disminuir su capital. El caso se relata en el Evangelio. Mientras permanecía frente a la tesorería del templo, Jesús observaba a la multitud que depositaba las monedas en las alcancías. Entre los muchos ricos que aportaban sus ofrendas, llegó una pobre viuda que colocó dos monedas que hacían un dinero. El Señor llamó a sus discípulos y les dijo, creedme que esa pobre viuda ha dado más que todos los otros que han llevado dádivas a la tesorería, porque los demás dieron de lo que podían ahorrar y ella, que puede dar tan poco, ha ofrecido todo lo que tenía, entregando el total de lo que poseía para subsistir. Nuestro señor estaba interesado en estudiar a los que daban limosnas y la calidad de sus dádivas, le interesó mucho más que la cantidad que daban, una vez dijo que donde está nuestro tesoro está también nuestro corazón, y a la fazón aseveró que donde va el corazón sigue el tesoro, pocos opinamos como él respecto a las limosnas, no esperamos del director de un diario una lista de donantes bajo el epígrafe, Don fulano entregó menos que, tanto más, cuanto que probablemente eso sería lo menos importante de la lista. En aquella ocasión, en el templo, Jesús inmortalizó la oferta de dos de las más pequeñas monedas del mundo antiguo. Probablemente, la mujer del templo no vio que, en las balanzas de la justicia divina, ella dio más que todos los otros que habían entregado bienes para el tesoro del templo, pero ellos daban lo superfluo y ella daba lo que tenía para mantenerse. Siendo pobre daba a los pobres, vacía su escarcela para llenar el vacío de los demás. El tintineo de las monedas cuando las depositó, refutaba toda la vil filosofía del materialismo que enseña a los hombres a adquirir todo lo que puedan como si esta tierra fuese nuestra única morada. El modesto don de la viuda tuvo otro sentimiento al recordarnos que nuestro Señor lo pide todo de nosotros. Él fue el primer totalitario. Del espíritu solicita de nosotros que no le neguemos nada. Demanda un amor total, entregado con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu espíritu y toda tu fuerza. Solo los que han dado todo su corazón a Dios pueden darle todo su capital. De lo que se da con el espíritu de generosidad, nada se pierde. Los materialistas calculan que aquello a que se renuncia, se ha perdido para siempre. En el reino del Espíritu esto no es verdad. Lo que damos a Dios no solo nos es acreditado en la cuenta de nuestro eterno mérito, sino nos es devuelto en esta vida. Uno de los modos más prácticos de asegurarnos de que siempre tendremos lo suficiente para dar, es dar y dar en el nombre del Señor. Similarmente, el más rápido incremento en el amor de Dios se obtiene siendo generoso con nuestro prójimo Dad y vuestros serán los dones que, en buena medida, abundantes y continuos, se derramarán en vuestro regazo porque, según la medida en que recompenséis a los demás, Seréis ser recompensados después Lucas 6, versos 39 El uso a que dediquemos lo que tenemos Guarda estrecha relación con lo que somos Con nuestro ser y con lo que seremos Quien conserva para sí todo lo que tiene Lo perderá todo al morir Y el que ha dado lo que... Y el que ha dado... Los recogerá todo en moneda de inmortalidad y alegría.